El fascismo ha estado siempre presente en, en nuestra familia porque nos dividió la familia, tenemos familia en todo el mundo. Eh, evidentemente se perdió la guerra y hubo mucha represión. Y... Quizá ahora mismo en estos momentos eh, vuelve a haber eh, este, estos vientos eh, de extrema derecha porque están utilizando mucho los medios para, para difundir ideas. Tenemos la voz de Trump que suena en Europa como, como un gran altavoz y no estamos oyendo voces que neutralicen desde, desde el otro lado eh, estos aires de, de derechas. ¿no? Así es que tenemos que empezar a, a, a agitar conciencias para, para conseguir neutralizar esto, porque son medios de comunicación. Nosotros tenemos el apoyo de la población civil, tenemos muchísima gente que nos respalda en nuestra acción. Creo que se ha abierto una grieta importante entre el pensamiento político y lo que dicen algunos medios de comunicación, y el pensamiento popular. Yo creo que el pensamiento popular no tiene la información real. Se habla de cifras de, de miles de, de refugiados, de miles de muertos, pero nosotros conocemos las historias. Tenemos sus versiones, sabemos que son personas, sabemos que ocurre, sabemos que ocurre porque huyen, no, no, no entendemos. La manipulación que se está haciendo en los medios de comunicación, incluso contra las propias ONGs que están salvando vidas, porque estamos poniendo el foco y la luz allí donde, donde la administración no quiere que se sepa. Entonces somos incómodos, nos hemos convertido en, en una respuesta popular y que es incómoda para la administración europea. Hemos estado en Bruselas y hemos denunciado esto, hemos estado en Estrasburgo y hemos denunciado lo que hemos visto,